Hola a todos. Mi nombre es Juan Ramón Camarillo Peñaranda, y haré un ejemplo del sistema en por unidad. En este ejemplo tenemos el diagrama unifilar de un sistema que tiene dos generadores, un motor, tres transformadores y tres líneas de transmisión. El sistema también tiene una carga. Nos piden dibujar el diagrama unifilar del sistema pasando los datos de las componentes a por unidad en una misma base. Creo que ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a repetir. En estos casos donde hay varios transformadores hay que dividir el sistema en zonas. En este caso las zonas son las que presento en la figura. Cada zona corresponde a cada lado de los transformadores. Entonces, debemos calcular los valores base de cada zona, y convertir las respectivas impedancia por unidad. La potencia base será la misma para todas las zonas del sistema. Casi siempre se toma 100 MVAs como potencia base, a menos que se diga lo contrario. La tensión base es la tensión de los elementos conectados en el sistema. En este caso corresponde a las líneas de transmisión, cuya tensión es de 161 kilovoltios. Entonces, la impedancia base es la tensión base al cuadrado sobre la potencia base, lo cual nos da un resultado de 259.21 ohmios. La impedancia base resulta de dividir la impedancia de las líneas sobre el valor que acabamos de calcular. Para la línea 1 tenemos un resultado de 0.0772 en la parte resistiva, y 0.3086 en la parte reactiva. Para las líneas 2 y 3, que tienen el mismo valor de impedancia, tenemos un resultado de 0.0386 en la parte resistiva, y 0.1543 en la parte reactiva. Para calcular la tensión base en el resto de zonas se debe pasar la tensión base de la zona 1 por la relación de transformación de cada transformador, así como lo muestro en pantalla. En este caso tenemos un valor de 13.2 kilovoltios. Nuevamente, se calcula la impedancia base de la zona como el cuadrado de la tensión base sobre la potencia base. La impedancia base para esta zona nos da 1.7424 ohmios. Para hallar la impedancia base del transformador es necesario hacer un cambio de base, dado que la impedancia del transformador está en por unidad pero en la base del transformador. Para hacer el cambio aplico la fórmula de cambio de base que expliqué en un video anterior cuyo enlace les aparecerá en la parte superior derecha. Aplicando la fórmula tenemos entonces un valor de 0.1666. Para el generador también es necesario hacer un cambio de base. Aplicando la fórmula tenemos un resultado de 0.3. Pasamos a la zona 3. Volvemos a calcular la tensión base y la impedancia base. Teniendo un resultado de 13.2 kilovoltios y 1.7424 ohmios respectivamente, Hacemos el cambio de base para el transformador 2, aplicando la fórmula del cambio de base. Obteniendo como resultado 0.4. También aplicamos el cambio de base al generador 2, teniendo un resultado de 0.75. Finalmente pasamos a la zona 4. La tensión base y la impedancia base nos da el mismo valor que en los casos anteriores. Hacemos el cambio de base para el transformador 3, teniendo un resultado de 0.4. Para el motor también aplicamos la fórmula del cambio de base, teniendo un resultado de 0.75. Finalizamos con la carga. El enunciado del ejercicio nos informa que la tensión a la que está operando la carga es de 12.63 kilovoltios, por lo tanto debemos seleccionar ese valor para hacer los cálculos. Tenemos entonces que la resistencia es el resultado de la tensión al cuadrado sobre la potencia activa. Reemplazamos los valores y tenemos un resultado de 7.9758 ohmios. De la misma forma la reactancia es el resultado de la tensión al cuadrado sobre la potencia reactiva. Reemplazamos los valores y tenemos un resultado de 10.6345 ohmios. Para hallar los valores en por unidad, dividimos los valores que acabamos de calcular sobre la impedancia base. Eso nos da un resultado de 4.5775 en la parte real, y 6.2034 en la parte imaginaria.